Hoy, haré algo diferente. En vez de contarles una creepypasta, les haré una recomendación de un videojuego, que sin duda, me ha llamado completamente la atención, y lo encontré muy interesante. Estoy hablando, del juego, ni Nilumbra. Se trata de la historia de Gorm. Un ser creado desde el vacío, de la nada. A través del juego, deberá descubrir quién es, y cómo puede usar los colores para luchar contra el mundo y su naturaleza para avanzar y sumergimos en mundos diferentes. Muchas personas dirán que solamente se trata de un juego común y corriente como cualquier otro. Pero este juego contiene algo más que una simple diversión. A mi punto de vista, pude notar detalles que destacan mucho a este juego. Una de esas, y la más importante, es que durante el juego, desde que inicias hasta que terminas el juego, te hablará una voz de fondo que te dirá todo lo que debes hacer para superar los mundos que vas pasando. Pero, más que ayudarte con buenos consejos, te dirá que no serás capaz de lograr tus objetivos. A continuación, les dejaré un pequeño video. You are born. What are you? You shouldn't be alive. You will never escape from this place. This is not a game. Este juego deja una buena enseñanza de vida. No hagas caso de los comentarios de los demás. Siempre habrá gente que tratará de decirte que no serás capaz de lograr tus sueños. Eso mismo se trata este juego. A pesar de los comentarios, debes seguir jugando hasta terminar el juego. A medida que vayas avanzando, la voz de fondo se dará cuenta que si fuiste capaz de superar todos los mundos y comenzará a darte comentarios positivos. Esto siempre sucede en la vida real, y muchos deciden no seguir. Otro punto bueno que le encontré al juego, es que a pesar de estar en un mundo gris y solitario, siempre va a haber colores que iluminarán tu vida. En este juego, los colores son lo fundamental, ya que con ellos, poseerás habilidades. Cada color tiene una habilidad especial. Para finalizar, el último detalle que destaca a este juego, es otra enseñanza de vida. No dependas de los demás. Como verás, este personaje está solo durante todo el juego. No tiene compañeros ni amigos. Con los únicos seres que se encuentran, son enemigos. Y él solo, puede avanzar sin ayuda de nadie. Se los recomiendo mucho este juego. Traten de jugarlo en la noche, con audífonos, y solos. Concéntrense, mientras lo jueguen. También, lean las frases que aparecen en la pantalla. Ya que, todas tienen un significado verdadero de vida. Sin nada más que decir, me despido, dejándoles otro pequeño vídeo de este juego. Nos vemos en mi próximo video. There's no world without void. There's no light without darkness. And there's no life without death.